Ahora Esta <ríe> Así me la encontré Con un orificio Como que la traían de De collar Alcanzo a leerle que diría no, no, no sé qué pues sí está muy maltratada, muy gastada. Chelín. Creo que dice chelín, 10 chelines. ¿Será 10? Aquí dice chelín. Y no se alcanza a distinguir la letra por, por el orificio este. Pero sí era una moneda. Ahora, pues estas no son mexicanas, estas parece son gringas. Liberty dice Incubine Frost Trust. No, no, no lo entiendo. Pero es del año 1970. Sí, no está tan, tan maltratada. Tiene, está muy bien conservada. Cuarto de dólar. no está tan maltratada y no está tan sucia yo creo que no la voy a limpiar acá tengo otra también que si sí está un poquito sucia y este es de 1979 nueve años después sí. pero pues ahí está es también un cuarto de dólar ahora Hacemos a esta que es la más maltratada pero sí. me da miedo limpiar esta, yo creo que no va a limpiar mejor se la va a llevar a un profesional si sí, está muy golpeada es que parece que es un metal o un material muy blandito sí. Pero es de 1958. ¿Sí? El año 1958. Y la verdad no sé si son 20 centavos o 10 centavos. Nomás se alcanza a ver que dice centavos. Parece que será 25. Hay como un 2 aquí y un 5 aquí. Está raro. Sí. y pues sí está muy muy gastada, como se había mencionado en videos, en el video anterior tengo más antiguas pero pues si sí están más desgastadas vean cómo está de maltratada golpeada desgastada sí, un golpe aquí parece las más antiguas que tengo una de las más antiguas creo que aquí hay otra creo que es igual a esta esta es de 1974 y esta dijimos que era... Pues sí, son iguales. Nomás que esta es de 1958 y esta es de 1974. Pues sí, se ve la diferencia, el desgaste. Pero esta está mejor conservada. ¿sí? No tiene golpes. Tan, aquí tiene uno nada más. Pero todos sus, sus grabados están en perfectas condiciones me gustaría que esta estuviera igual que esa así de conservada pero pues no, <risa> no. después tengo este peso que es de 1986 y es más reciente este. ¿Sí? Pero pues igual. Este es del año 1987. Pero este sí conserva su brillo todavía. Miren. Sí. Muy bonita moneda. Y acá hay otro. Este es del año... 1985, 88 86, Ahí está, 1986 ¿Sí? Este pues es, es igual a un peso uh, como este, pero pues este está más grande Y este es de 1983, tres años antes que esas monedas y aquí tengo esta moneda de 20 pesos. O centavos eran, Creo que son 20 centavos. 1989, al parecer. si sí está sucia, pero pues no está maltratada. No tiene golpes. si sí está desgastada, poquito. Sí. A ver, pues. Está en buenas condiciones. Esta, hice una prueba con esta moneda de 100 pesos, que es la que más golpeada estaba, por eso me, la, me animé a hacer una prueba antes de hacer este video. ¿sí? Y al parecer, pues sí se estaba limpiando, pero como les digo, eh, a veces no es bueno limpiarlas. ¿sí? Porque pierden su valor, traen una capa, algo así de... Estaba súper estaba sucia, estaba, estaba más sucia que esta. Sí. Pero como esta está muy golpeada Por eso quise hacer una prueba antes de eso Estas ya no las voy a limpiar Estas las voy a dejar así Esta es de 1989 Algo así Y esta es de 1988 Acá tengo otras dos 1990 y 1988 si sí, sí, ven cómo brilla está es, es, es su brillo natural pues aunque están sucias pero aún así brillan aquí tengo monedas de 50 pesos 1988 1988 y ocho y mil novecientos sí ya son más recientes estas monedas tengo esta que son 50 centavos de 1983 novecientos y Muy bonita y no está maltratada, pero como que está desgastada de aquí. Entonces, no sé cuánto será esa: 5 pesos de año 1980. Una cabeza de la serpiente, es moneda mexicana bonita y otra de 200 pesos pero pues esta sí está bien bien sucia a ver si se ve el año 1988 1988 aquí tengo 50 centavos del año 1980. Moneda mexicana. Está, está en perfectas condiciones. No tiene golpes. Son leíbles todos los... La figura. 10 centavos. Del año, no se alcanza a ver, está bien pequeñita esta moneda, no sé cómo, ja, 1988. No, y está más pequeñita esta, miren, voy a poner aquí juntas, sí, para que vean la diferencia, sí, está más, más chiquita. Vamos a ver esta de qué año es, de 10 centavos también. Del año 2015 ya no me acuerdo haber visto estas monedas en circulación yo, mi mamá yo creo las las, uh, las aventó ahí al puño de la colección está muy golpeada aquí otras de 10 centavos esta es, pues, está un poquito más grande de año 1997 1996 lo siento